Pero estábamos era pegado, weón, ahí. Estamos viendo un pájaro. Vamos a arrancar una o nota más de línea de tierra en la biofábrica de semilla Que son como de cola azul. Sí. No sé si será el mismo. Eh, donde por biotecnología mejoran las semillas. Ya ¿La vamos para el invernadero. Adentro no se puede grabar porque no es un hospital de semillas. Entonces uno es de blanco, de azul, todo bonito. Aquí vamos al invernadero. Vamos para el área de endurecimiento, el área de invernadero, donde hacemos la fase final pues de aclimatización o endurecimiento de las plantas. Este invernadero es un invernadero que nos controla variables como temperatura, humedad relativa, luminosidad. Y tiene tres sistemas de riego: en el fondo, un riego en forma de nebulización que permite mantener una humedad relativa y luego